Palabra del Señor. Gloria, Gloria a ti, Señor, Señor Jesús. La confesión de fe de Pedro es una especie de línea divisoria que separa el Evangelio de Marcos en dos grandes partes. En adelante todo está dado para el camino hacia la pasión, muerte y resurrección. De Betsaida, Jesús se dirige ahora con sus discípulos a Cesarea de Filipo. El relato se sitúa en el camino a Jerusalén es camino de muerte y resurrección, el mismo camino que ha de recorrer los discípulos. Jesús, que a sus discípulos les ha sacado de la ceguera, les exige ahora tomar una postura clara frente a su persona. Para esto les plantea dos preguntas sobre su identidad. La gente lo identifica con Juan el Bautista, Elías o alguno de los profetas. Pero la segunda pregunta que está dirigida expresamente a los discípulos es la más interesante. Es como un examen para verificar si a partir de lo que han visto, escuchado y experimentado, pueden dar razón de la identidad de Jesús. Pedro toma la palabra y dice, tú eres el Mesías, que significa ungido. En el Antiguo Testamento el ungido hace referencia a los reyes de Israel o al rey Ciro, a los sacerdotes o a un nuevo rey de la descendencia de David, sobre quien estaban puestas las esperanzas de un futuro reino. Jesús no se había dejado determinar por ningún modelo mesiánico previo, y será razón que tendrán las autoridades judías para sentenciarlo a muerte. Nosotros creemos en Jesús como Mesías y como Hijo de Dios, pero por, podemos preguntarnos con humildad si de veras aceptamos a Jesús en toda su profundidad. Sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, pero una cosa es saber y otra aceptar su persona, juntamente con su doctrina y su estilo de vida, incluso la cruz, con total coherencia. Mereceremos también el reproche de que pensamos como los hombres y no como Dios.